Amigos, retornamos nuevamente por aquí. Cada día más resulta preocupante el ambiente laboral donde tú te desenvuelves. Eres feliz con lo que estás haciendo. Eres feliz con la tarea que te componen hacer donde tú trabajas. Pero lo más importante de manera general, felicidad en el ambiente laboral. Esta noche vamos a conocer este tema a profundidad. Con nuestra querida hermana y amiga Arileida Mateo, que como de costumbre cada semana está por aquí con su audiencia. Aris, bienvenida otra vez. Buenas noches Robert y buenas noches a todo ese público televidente que siempre nos sigue ¿no? en este toque de queda que es enfocado. Eso es así, eso es así. Aris, muchas veces escucho amigos que me dicen, Robert, estoy trabajando pero no me siento feliz donde estoy. Hago determinadas tareas, pero no son con las que me identifico y no logro alcanzar lo que es esa felicidad laboral, que es parte importante de nuestra vida. ¿Qué ocurre, Arisleida? Bueno, primero en sentido general, vamos eh, a interpretar lo que, lo que es la palabra felicidad. La felicidad sí. está muy relacionada con trazarse objetivos, con alcanzarlos, con tener una vida plena, tanto en, en sus relaciones como con también realizaciones, sí. con éxito, logro y realizaciones. De hecho, la palabra felicidad viene del vocablo felicitas, que significa fértil, significa fortuna, significa buena estrella. Sí. Entonces, este, esta felicidad también se extrapola al ambiente laboral, que es donde vamos a abordar en esta noche, porque el individuo, en el ambiente de trabajo es donde pasa la mayor parte del tiempo. Sí. Tú todas las 12 horas despierto y, después, y las 8 horas tú la dedicas al entorno laboral. Entonces vamos a ver eso, cómo se traduce la felicidad en los entornos eh, laborales. por pues, pues, Ser feliz es la llave maestra para que en los entornos laborales los empleados puedan rendir, puedan sí. motivarse, puedan ser productivos, pero a la vez también que haya una relación entre lo que es las aspiraciones de la empresa y las aspiraciones del individuo. Cuando el individuo se siente que sus, sus anhelos personales, familiares, de desarrollo productivo, están en consonancia con lo que él hace, entonces es que él siente que es feliz. Y eso va relacionado con una serie de factores. Entonces, la felicidad organizacional es una decisión que toman las organizaciones para crear ambiente de trabajo que sean saludables, donde haya respeto, donde haya justicia, donde el empleado se sienta valorado, pero que a la vez sienta que su vida personal, que su vida familiar, social y de desarrollo le importa también a la compañía o a la organización, entonces es así cuando él siente que hay felicidad en su entorno de trabajo. Aris, siempre es muy común escuchar nosotros de empleados, yo estoy aquí pero es porque yo necesito el dinero, porque yo no me siento cómodo en lo que estoy haciendo, yo estoy aquí porque yo tengo compromiso y tengo deuda, porque saqué un carro, porque saqué un apartamento y tengo que pagarlo, pero no es porque esto me hace sentir a mí bien, ni soy feliz con lo que estoy haciendo. Ari, ¿pudiera ser esto un inconveniente, una negatividad de ese colaborador en determinadas empresas, Ari Leida? Bueno, podríamos, podríamos decir que sí. Eh, dicho sea de paso, eh, te puedo decir que el talento tú lo captas con buenas ofertas eh, de, de salario, tú lo captas con buenos planes de compensación, pero el talento tú lo retienes cuando tú haces que el ambiente o el clima laboral sea acto para el empleado. Cuando un empleado no se está sintiendo feliz, lo primero es que no hay una vinculación entre lo que él hace y la organización, no se siente comprometido. ¿Por qué no se siente comprometido? Quizás no hay planes de desarrollo para él en la compañía. Está más que claro que la gente le da, o el servidor o el empleado, como tú quieras llamarle, le da sí. más importancia a los reconocimientos, a sentirse valorado, a sentir que tiene un gerente empático, un sí. gerente que se, que, que se duele de su causa, que hasta sí. por el mismo salario. O sea, no es el salario que te retiene a ti en la organización, es la manera como tú eres tratado. Por eso cuando un empleado deserta o rota lo está haciendo por un gerente que no le está dando el debido valor y por una compañía que no le genera a él el, un clima laboral tan satisfactorio como para él sentirse feliz. Entonces, visto eso, los que estudian el tema y los gestores de recursos humanos han llegado a la necesidad de que hoy día en las organizaciones se hace obligatorio tener lo que se llama una gerencia de la felicidad. Gerencia muy, muy de la felicidad. O sea, una de que eso eso, eso bueno, exactamente. es una primicia e incluso, lega, ¿tú muy sabes interesante. sabes quién fue que dio cátedra con eso? Empleando lo que era la Gerencia de Google. Felicidad. Sí. Google. Google fue el primero que comenzó con eso. Y ya hoy día las las eh, organizaciones vanguardistas, que han entendido que los recursos humanos son, el valga la redundancia, el recurso más valioso con que disponen sí. entonces han adoptado esta Gerencia de la Felicidad, que es la que va a llevar a cabo esos planes, proyectos, eh, que se traducen en planes de capacitación, se traducen en actividades, se traducen en comunicación efectiva con los servidores o con los empleados para crear ese ambiente donde él se sienta comprometido. Porque hay una premisa o una proposición de que cuando el, el empleado se siente feliz, pues es más productivo. Aris, hay otras cosas muy frecuentes que vemos a diario en nuestros ambientes laborales me corresponde mover esta taza, pero como ya yo estoy fuera de mi horario, yo no la voy a mover, porque eso no me hace cómodo. Ah, pero yo tengo que hacer una llamada. No, pero son las 12, yo estoy en mi hora de almuerzo, yo no tengo por qué hacer esa llamada ahora. Pero debo de entregar un pedido, pero ya se agotó mi turno, yo no lo voy a entregar. Ari, esto es parte de una falta de felicidad laboral. Sí, porque... Eh. Si él hace eso, reacciona de ese modo porque no tiene compromiso. Entonces tú tienes que buscar la causal, ¿Qué hace que él no se sienta comprometido? ¿Qué él hace que él no sienta que debe entregarle a esa organización la milla extra? ¿Qué lo mantiene así desmotivado? Por eso que te digo que hoy día entonces se invierte mucho en que en, en trabajar la motivación de, de ese empleado, de que los gerentes lideren con el ejemplo. Y ver, también hay otra cosa que se da, Robert, y es que muchas veces tú tienes a una persona desampoñando un cargo que no representa sus aspiraciones, que no es donde está su fortaleza, que no es donde él pone en práctica todas sus competencias, que no es donde él pueda desarrollarse, y obviamente eso se va a traducir en una desmotivación. Tú vas a tener una gente ahí haciendo un trabajo por el mero hecho del salario que va a percibir, sí. pero no porque él siente que es útil a la organización, no porque él siente que ahí él va a crecer y que lo que él sabe o lo poco, que, lo poco o mucho que él sabe está siendo usado en beneficio de la compañía, para lograr sus objetivos organizacionales, su misión, su visión y sus valores. Entonces, detrás de esa motivación hay que buscar todos esos factores que inciden en, ello, en ella. Arisleida, visto ya esta parte, pero tú hablaste de una gerencia de felicidad, pero ¿qué es un gerente de la felicidad en una institución, Arisleida? Sí, es un tema, me gusta, a mí me gustaría incluso llegar a ser gerente de la felicidad en una organización. ¿Qué es esto? Porque no es alguien qué, que, va siendo, ta que, tarea, que va haciendo chistes por ahí, de que yo para yo que no, no, nada que haciendo feliz a todo el mundo. Exactamente, eso es un nuevo rol en las eh, organizaciones vanguardistas como Google, también Open English, que sí. emplea también lo que es la gerencia de la felicidad, que se ese va a encargar de incentivar aquellas actividades que sirvan que de motivación al servidor o al empleado, que fortalezca la integración de los equipos, que los ayude a desarrollarse, que concilie, porque eso sobre todo en los millennials hoy, hoy día eso es importante, que haya una conciliación entre el interés laboral y también los intereses personales, profesionales y podríamos decir hasta familiares de, de, de los empleados, de los sí. colaboradores. Entonces el gerente de la felicidad se encarga de eso de diseñar esos programas, que haya una conciliación entre los valores de la organización, pero también lo que percibe eh, el, el colaborador. Las funciones específicas de él, él crea una cultura de optimismo, o sea que hay un ambiente opti de optimismo en la organización, él evalúa periódicamente cómo anda el clima laboral, sí. para en función de eso, entonces, trazar estrategias que coadyuve a que el clima laboral de la organización está en las mejores condiciones, así como también un sinnúmero de iniciativas que fomentan la felicidad en el colaborador para que se sienta, como decíamos antes, más comprometido, que esté en disposición de dar esa milla extra, sí. que no te refunfuñando para hacer algo, porque el sentido de pertenencia de él hacia esa organización pues se, se eleva de una manera exponencial, él se siente comprometido y no va a haber necesidad de decirle que haga las cosas, es que a él le va a salir porque con los él está comprometido con los objetivos, con la misión, con la visión y con los valores de esa organización. Aris, ¿qué hace esa gerencia para poder tener empleados felices? Porque sería muy importante ya existiendo esta gerencia de la felicidad y todo su rol, pero ¿cuáles son las funciones para lograr que sus empleados sean felices o bueno, lograr este rol? Esa gerencia, además de tener el gerente de felicidad, él tiene un coordinador de sueños y de felicidad. ¿Tú eres coordinador oh, de sueños? Pues sí, ese coayuva a todas las actividades que lleva a cabo el gerente de felicidad, pero él es el que está más en contacto con los colaboradores y es que implementa la parte operativa de la gerencia, que implementa todos esos programas de integración, todos esos programas de desarrollo y todos esos programas que coadyuvan al clima organizacional. Pero también hay un happy manager, que o sea, es un este? manager feliz. Un gerente feliz. Y por lo general, el, ese happy manager, el CEO, o sea, la más alta instancia de la organización porque... En administración se dice que cuando la alta gerencia está comprometida con unos resultados, sí. obviamente Todo fluye rápido, ahí, exactamente, claro sí. porque se comprometen las gerencias medias y se compromete también la línea de staff. Entonces ese happy manager, que es desde la alta dirección, también va a promover esta felicidad organizacional en cada uno de sus colaboradores. Esa es la manera como, como, esto, como esto opera. Y hay muchísimos planes que se desarrollan en ese aspecto. Okay. Por ejemplo, tú tienes a Google, dentro de las instalaciones de Google, ahí hay gimnasio para los para empleado. los colaboradores, ahí hay pistas de, de atletismo, ahí hay salones de belleza, ahí hay restaurantes. O sea, para un colaborador de Google estar ahí, eso es algo más que un privilegio. De hecho, yo escuché a un joven que dijo la semana pasada, yo pongo en, en, en, en LinkedIn que yo trabajo en Google, en, en, eh, yo trabajo en Google y va a tener que cerrarlo. Sí. Dice, va a tener que cerrarlo, ¿por qué? Eh, todo el mundo quiere estar ahí y además eso te eleva como profesional y el sentido de pertenencia a tuyo también eso se incrementa de manera exponencial. Aris, aprovechando todo eso, yo, yo creo que a partir de ahora las empresas deben tomar en cuenta estos temas de la felicidad laboral y demás. Aris, ¿qué pudiéramos nosotros soltar o motivar a la audiencia, a las empresas en este sentido para poder alcanzar esa felicidad laboral, Aris Leida? Lo primero, eh, adecuarse a los nuevos tiempos. Estamos ante una nueva realidad de unos millennials que ya ingresaron al área laboral. Ellos necesitan ser compensados, pero una compensación que vaya desde equilibrar su trabajo con su vida laboral. Por eso para los millennials ha sido excelente la parte de la virtualidad, porque no son empleados estacionarios. y El darle la oportunidad de que ellos puedan laborar de su casa es una gran cosa. Pero a la vez tiene que, las empresas están abocadas a desarrollar programas que el clima laboral sea efectivo, porque no es fácil que alguien pase ocho horas en un ambiente que a él le resulte tóxico, que no le resulte agradable, eso obviamente se va a traducir en apatía, eso se va a traducir en que no va a querer hacer el trabajo que le asignaron, pero que también va a querer salir de la, de la empresa. Pero también es bueno que nosotros también entendamos que si bien es cierto que la compañía, la organización, tiene una responsabilidad en esto, la, la felicidad nuestra no debe depender nada más de eso. Sí. Sino nosotros tenemos que contribuir para que en el espacio donde estemos laborando, sea cual sea, nosotros demos lo mejor que podamos. Es muy importante. Demos lo mejor que podamos y nos constituyamos en entes que sean procreador pro de cambio o, promo, o promotores de cambio. Haz tu parte, haz tu trabajo y obviamente eso se va a traducir que si todos hacen lo mismo y se produce esa sinergia favorable entre los colaboradores, el ambiente también va a cambiar. Es so, una responsabilidad de la alta dirección, una responsabilidad de la gerencia directa, pero también una responsabilidad de cada individuo, de que su entorno sea lo más grato, lo más agradable posible, siendo ellos lo mejor de sí mismos. Excelente. Bueno, Ari Leida, yo creo que bien claro, tú lo has dicho, la felicidad laboral es determinante en estos tiempos para cualquier empresa o empleado o empleador, para poder mantener un clima agradable dentro de lo que es esa llamada felicidad así es, laboral. Así es. Muchísimas gracias. A Ari. Ti eso es así, <ríe> Hasta la pendiente próxima. nosotros nos reencontramos la próxima semana aquí con Arileida, Mateo y otro tema súper interesante, yo hago la pausa y retorno de inmediato ya con la parte complementaria de este su espacio enfocado